A ver, lo digo, lo digo de esta manera. Ninguna situación que haya en nuestro entorno debe avasallarnos, debe producir en nosotros desesperación. O sea, podemos entrar en una situación de estrés, podemos entrar en una situación difícil, pero superar la adversidad no depende del entorno en el cual nosotros estamos. Depende mucho de cómo nosotros aprendemos a sobrellevar la adversidad. El hombre o mujer que sabe quién es puede superar cualquier adversidad. Porque muchas veces nosotros nos sentimos avasallados por circunstancias adversas a nuestra vida. Porque muchas veces nosotros mismos no sabemos quiénes somos. ¿Por qué? Tenemos que pasar nosotros una situación así. Yo no tuve el privilegio, llámese privilegio en el concepto de pasar por una adversidad de una situación muy cercana en esta, en esta pandemia. No hemos perdido ningún ser amado, especialmente de la familia. Pero hace cuatro años atrás perdí una sobrina, a los 43 años, con cáncer al estómago. Nos avasalló. Nos golpeó como familia muy profundamente, porque es la primera sobrina de la familia. Es la hija mayor de mi hermana, mayor. Y era una situación que la verdad, que no sabíamos cómo afrontar, si hablar o no hablar, si compartir o no compartir. Era una situación realmente difícil para nosotros. Pero llegó un momento en que comprendimos que la vida es así. Pasamos momentos de dificultad y tenemos que saber que vamos a pasarlas. O sea, no tenemos alternativa. No podemos hacerle el quiebre a las circunstancias adversas que hay en nuestro entorno. Es imposible. Están alrededor de nosotros. Pero así como cuando hay un huaico o hay un, un, un, una avalancha de agua y de lodo que caen desde una altura significativa, y arrastra a su paso circunstancias eh, o, o a objetos, son como arrastrar circunstancias que muchas veces están aparentemente sólidas en nuestra vida, pero no lo están. Se convierten en simplemente parte del de el movimiento. Si la tristeza ahonda en esa avalancha, también nos volvemos tristes. Si nos afecta económicamente, también nos dejamos afectar y finalmente terminamos en una situación difícil. Esa avalancha puede arrastrarnos si nosotros no sabemos si realmente somos suficientemente fuertes para soportar esa avalancha. Ustedes van a ver que después que pasa un huaico, van a encontrar algunas columnas de las casas, las paredes se cayeron, pero las columnas se quedaron. ¿Y por qué se quedaron? Porque las columnas tenían un fundamento, tenían una profundidad mayor que las paredes. Las columnas están hechas para eso, para tener profundidad, para tener soporte. Y esa columna, quizás en el ejemplo es un poco cursi porque no, la columna no tiene conciencia, pero nosotros podemos ser esas columnas que profundizamos nuestro, nuestro fundamento sobre la base de saber quiénes somos. Y cuando nosotros profundizamos ese saber quiénes somos, nos convertimos en columnas sólidas. Porque no es cualquier cosa lo que nos sucede en la mente cuando pensamos que simplemente estamos aquí para... Trabajar, pasar la vida, comprar ropa, comprar casa y luego morir. No, tenemos un cometido mayor. Es decir, nos damos cuenta que nuestra vida tiene sentido, que hay algo que nosotros tenemos que hacer, pero también tenemos que ser para poder sobrellevar las adversidades. ¿Sufrir nos hace crecer? Es la pregunta. No siempre la adversidad nos fortalece. ¿De qué depende? ¿De qué depende que una situación difícil como la que estamos viviendo nos ayude a crecer? Depende mucho de la personalidad previa de esa persona. ¿Cómo nuestros padres nos explicaron, nos enseñaron la razón por la cual nosotros estamos aquí? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué existimos? Y eso va formando nuestra personalidad. Depende mucho de cómo nosotros hemos recibido esa información y la hemos procesado. Cómo nosotros hemos llevado esa información al, a la acción. De tal modo que comprendamos que las adversidades van a aparecer en el momento que nosotros nos pongamos en acción. Pero no podrán manejar nuestras circunstancias porque nosotros somos los que finalmente tomamos de ella, hacemos experiencias, las convertimos en experiencias y esas nos ayudan a conocer circunstancias que podrían presentarse en el camino de la vida en los próximos pasos. Si bien es cierto la adversidad no nos gusta, también debemos entender que la adversidad, aunque no nos guste, tenemos que convivir con ella. Pero depende mucho de cómo tú puedas concebirte a ti misma dentro de los objetivos de esa vida. ¿Cómo te miras tú en una circunstancia difícil? Démosle una mirada a nuestra crisis o a nuestro éxito en alguna situación que hemos logrado, el éxito. Pero miremoslo como algo optimista. Por ejemplo, si nosotros miramos en qué momento el pescador pesca mayor cantidad de peces, hay un refrán que dice, a río revuelto. Hay personas que en estas circunstancias de la pandemia han descubierto que tienen habilidades, mucho, mejores habilidades para servir. Algunas otras personas descubrieron que sus habilidades estaban dormidas y que algunas como se reinventaron para poder sobrevivir a las circunstancias difíciles en las que nos encontramos ahora. Las adversidades, si tú las miras con una mirada optimista, podrían potencializar algo que tú ya tenías. Y que ahora te van a servir para poder crecer, para poder mejorar, para poder ahuyentar aquellas cosas negativas que a veces invaden tu mente y que conquistan tu corazón. Es importante para poder lograr eso, tener tres cosas en nuestra mente que nos ayuden a poder sobrellevar la adversidad. En Primero, enmendar. El enmendar nos permite centrarnos en la solución del problema. Cuando nosotros enmendamos, estamos buscando una salida. No estamos quizás encontrando ya la salida, pero por lo menos conceptualmente ya hemos mirado el problema y queremos darle solución. En segundo lugar, tenemos que entender el problema. Y entender el problema es mirar las cosas de un modo distinto, cómo esta circunstancia me puede ayudar a mirar lo que está pasando, pero no solamente a mí, sino lo que nos está pasando a todos. Y cómo esta situación me puede ayudar a mí a que se convierta en la fuerza que me induce a profundizar más mis fundamentos, a darme cuenta más para qué estoy aquí, por qué estoy aquí qué es lo que realmente yo quiero hacer y en tercer lugar evitar el evitar me permite redireccionar el dolor que la situación crítica me produce que en vez de convertirlo en un momento de debacle personal lo llamo yo como el haber pasado por la experiencia, te hace capaz de poder recomendar a otros lo que sucede cuando estás en esa experiencia. Yo no he pasado por el COVID. Yo no me he enfermado de COVID. No podría decirle a las personas cómo uno es cuando pasa por esas circunstancias. Tengo una amiga que me dijo, es horrible, Boris. Tú te imaginas lo que significa no poder respirar. Es horrible. Entonces, cuando tú ya pasas por esa experiencia, lo que tienes que hacer es evitar que eso se convierta en una situación crítica que te hunda para destruirte. Si te hunde, que te hunda para poner más profundo tus bases, para poder crecer, para poder mejorar. Evita evitar al comienzo. Hay mucha gente que se quiere correr de las circunstancias de las crisis. Las personas que atraviesan las crisis exitosamente utilizan una combinación de las dos primeras estrategias, enmendar y entender. Trata de entender las circunstancias, enmendarlas, pero no las evita así a priori, no lo hace como un acto de escape, sino más bien entendiendo y enmendando puede resolver direccionar o redireccionar una situación que puede producirle mucho dolor. Es importante también entender que tú eres más fuerte de lo que crees. Tener un pensamiento proactivo de ti mismo. Entender que vamos a emerger significa tener una actitud positiva. Una actitud optimista. Alguna vez en mi vida yo pasé por una situación muy difícil. Y fui a hablar con mi jefe. Y él me dijo, te voy a decir la palabra milagrosa y la palabra mágica que tú tienes que aprender en tu vida a partir de ahora. Es una sola palabra. Y le dije yo, dígamela por favor, porque yo estaba llorando. Estabas eh, con el corazón compungido por lo que me había pasado. Y él me dijo, hay una palabra que es milagrosa y se llama pasará. Nada de lo que está aquí ahora es estático. Todo pasa. Emerger de una situación de crisis y crecer con una actitud optimista, seguramente vamos a tener en algún momento, en medio de la oscuridad, Vamos a mirar el sol amanecer. Cuando tú sabes que eres una persona más fuerte de lo que crees, pero tú todavía no te has descubierto, porque no has pasado por circunstancias difíciles que te hayan probado como persona, el día que lo pases vas a buscar una actitud proactiva para encontrar soluciones y no quedarte donde tú estás. Hay mucha gente que tiene perspectivas negativas del futuro. Hay gente que tiene perspectivas negativas porque en su presente todo lo ven negativamente. Pero cuando tú tienes una actitud positiva de ti, de tus capacidades, vas a buscar de manera proactiva, es decir, vas a estar dispuesta a buscar soluciones en vez de quejarte de las circunstancias. Cuando tú sabes que eres más fuerte de lo que tú conoces de ti mismo, tienes una mirada distinta, nueva, de las cosas que suceden a tu alrededor. La diferencia entre una persona que cree que no puede, entre una persona que cree que puede más, es que tiene una mirada distinta de sí mismo y, por supuesto, distinta de las cosas. Durante estos días, yo he estado discutiendo con mucha gente respecto al futuro de nuestro país. Y la mayoría de personas tienen una visión totalmente apagada. Y yo también me contagié con eso. Pero ahora, pensando bien, hoy tomé la decisión, antes de comenzar esta conferencia y lo publiqué en mi Facebook, que no voy a hablar más del tema. ¿Por qué? Porque yo tengo una mirada distinta de las cosas. Yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar y tenemos que aprender a sobrellevarlas de tal modo que con un pensamiento optimista, proactivo, y con una mirada nueva del futuro, podemos encontrar en la dificultad algo mejor de lo que tenemos hasta ahora. Tienes que establecer vínculos valiosos con personas que te ayuden a crecer. Tienes que este, mostrar una actitud en la que tú te abres un poco en medio de las circunstancias para que puedas comenzar a establecer vínculos de amistad, de cercanía. Desconocidos o personas que en otros momentos parecían distantes se revelan como inesperadas fuentes de ayuda y de consuelo en los momentos más difíciles de la vida. Esa es la clave del, del momento de crisis. Mostrarte a personas que antes normalmente no estaban cerca de ti Ahora se vuelven cerca de ti. Ahora se ponen de tu lado. Se vuelven personas que comienzan a darte la ayuda que tú no lo tenías en tiempo de bonanza. Tu vida comienza a tomar sentido de otra manera. Comienzas a encontrar que las personas que aparentemente no estaban ahora están. Establece vínculos valiosos con ellos. Ábrete a ese vínculo para poder buscar en ellos el consuelo, una fuente de ayuda que de repente la estabas esperando hace mucho tiempo. Otra de las cosas que tienes que hacer para poder sobrellevar la crisis es reenfoca tus prioridades. No cambies el enfoque de tu vida porque si decidiste ser enfermera, si ser ingeniero, si ser un líder político, religioso, un líder de, de, de empresarial y estás en eso y justamente aparece una crisis, las crisis te van a mostrar si realmente tus prioridades son importantes. Y si lo son, no los cambies, enfócate en ellos y verás lo que puedes lograr en el camino mientras avanzas en tus prioridades. Entiende que tienes que abrirte al cambio. No esperes las cosas idealísticamente que sucedan de la misma manera como tú crees. Las situaciones traumáticas de la vida te ofrecen una ventana al cambio. Te ofrecen una oportunidad para mirar más allá del sufrimiento, de las circunstancias difíciles. Abre tu mente, abre tu ventana al cambio. No te resistas. Porque si te resistes, el golpe será mayor. Necesitas abrir tu ventana y mirar la oportunidad que las circunstancias difíciles te muestran. Cada situación difícil, porque tiene algo que mostrarte, es que es difícil porque rompió algún statu quo de tu propia vida. Es difícil. ¿Cuántos de nosotros nos lavamos las manos ahora? ¿Cuántos de nosotros cuidamos nuestra salubridad en la casa? ¿Cuántos de nosotros nos cuidamos más físicamente lo que comemos, lo que no comemos, hacemos mejor ejercicio, gracias a una situación traumática como la que estamos pasando? Ábrete al cambio. No te quedes en lo que estabas antes. Olvídate de que eras una persona antiguamente, ahora eres una persona con una disponibilidad para buscar nuevos horizontes. Finalmente, hay alguien que está detrás de ti, que te soporta y que te ayuda, que te da el soporte necesario para poder coexistir con la crisis. ¿Tú crees que Dios dijo por gusto en su palabra? que no cae ningún pajarillo de un árbol muerto, si es que él no se da cuenta? ¿Tú crees que por algo Dios dijo que tiene contado hasta los cabellos de tu cabeza y sabe qué necesidad tienes? ¿Tú sabes por qué Jesús le aconsejó a sus discípulos más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas? porque Dios está al control de todo lo que sucede en este mundo. Nada pasa fuera de los ojos de Dios. Amiga que me escuchas hoy, y agradezco a, a vuestra amiga que me ha invitado, a Yuri que me ha invitado para esta, esta charla para ustedes, te quiero decir algo. Cuando veas la oscuridad frente a tus ojos, cuando veas los problemas que la vida te presenta. ¿Sabes qué? Las oscuridades pasan, las tempestades se van, solamente las columnas quedan. Puede golpear fuerte la tempestad sobre tu vida. Puede que no tengas trabajo, puede que no tengas salud, puede que hayas perdido un ser amado. Puede que te hayan pasado miles de cosas, pero si tú sabes que Dios está a tu lado, nada ni nadie podrá vencerte. Hay un texto que yo cité en mi reflexión de las 7 de la noche, que ustedes lo pueden escuchar todos los días a las 7 de la noche en mi Facebook. Hay una reflexión que está en el capítulo 91 del libro de Salmos, que dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios te librará del, de la peste destructora, dice la palabra de Dios. Dios es un Dios maravilloso. Él abre los corazones para mirar con nuestros ojos de la fe que Él camina al lado de nosotros. Nada te faltará. Él es el pastor que conduce las ovejas, que sufre situaciones de crisis difíciles. Y tú eres una de sus ovejas. Y yo quiero esta noche animarte y decirte que no pierdas la visión de que hay un ser todopoderoso que está detrás de toda esta pandemia. Y que muy pronto todo esto pasará. Solo tienes que tener confianza y fe para que las cosas que tú quieras sucedan de la manera como Dios quiere para ti. Gracias por invitarme, gracias por tener este privilegio de compartir con ustedes este momento en la cual esta reflexión posiblemente te ayude a enfrentar la crisis, las situaciones difíciles de una manera distinta. Siempre un amigo de ustedes, Boris Darman.